Buenos días, eh, esta es la tercera sesión que tendremos para explorar toda este, esta locura y toda esta aventura que son las reuniones familiares. Y eh, en esta sesión quisiera tocar el tema de los pleitos familiares pero tomando como nuestro ejemplo eh, un pleito familiar que probablemente eh, comparando nuestras familias con este ejemplo vamos a pensar o okay, que este pleito nuestro pleito no es tan tan grave y terrible como ese y aprovechamos también que ahora estamos en la pausa entre las dos temporadas de eh, Milarepa, la serie y en la primera temporada vivimos eh, todo, todo este dolor, todo el abuso, todo el engaño, toda la desesperación eh, que surgió a, después de eh, del fallecimiento del padre de Milarepa cuando el patrimonio quedó básicamente robado por los tíos y todo lo que siguió y eh, nosotros eh, cuando reflexionamos sobre eh, todo lo que evolucionó en el transcurso eh, de la niñez, la adolescencia y después de adulto de la vida de Milarepa, en cierto sentido el motor eh, de todas las experiencias que vivió durante la primera parte de su vida que era la primera temporada que acaban de ver eh, el motor precisamente fue este gran pleito quizás no es la palabra correcta esta situación que surgió dentro de la familia. Y yo creo que cuando nosotros, eh, cuando comparamos eh, con eh, esa época, eh, la época de Milarepa, de un lado se ve mucha diferencia, eh, pero del otro lado yo creo que podemos sacar ciertas eh, como paralelismos entre eh, situaciones que surgen en la familia y también situaciones que surgen en las comunidades en cuanto a eh, tomar posiciones de un lado o del otro y de generar una sensación de posiciones totalmente irreductibles. Y para quienes no han estado escuchando semana tras semana para ver qué sigue, qué sigue, eh, para resumir un poquito y también para quienes han estado ahí para otra vez refrescar eh, toda la, la experiencia. Cuando eh, Milarepa nació, su familia, su papá fue eh, como el líder de la comunidad y él había eh, migrado de otra parte del Tíbet, se instaló en un valle, prosperó enormemente hasta el punto de que algunos de sus familiares, eh, que eran como hermanos o primo hermanos, ¿no? migraron y él les ayudó también en establecerse y todos empezaron a prosperar. Y tuvo eh, Milarepa se, el, el papá de Milarepa se casó y tuvo dos hijos, una hija y un hijo. Y cuando ellos eran todavía muy chicos, eh, el padre de, de Milarepa eh, fallece de una enfermedad, eh, pero con tiempo para dejar un, eh, un testamento oral y también por escrito hizo muy muy claro que él quiso eh, heredar todos sus bienes o, o que se transmiten todos los bienes a las manos de su hijo, ¿Mm? una sociedad patriarcal, como cualquier otro, eh, y lo iba a pasar a, a, a las manos del hijo y el entendimiento era que el hijo también iba a cuidar, esto no ni siquiera se tuvo que hablar pero el hijo es chico así que dijo que los familiares que la familia cuida los bienes que cuiden los bienes y cuando el hijo llega a la edad de poder hacerse cargo de los bienes que lo pasen todos eh, con, con todo, con terreno, con casa con ganado, con todo lo que tenía pasen al hijo y aquel tuvo sus familiares que habían migrado no, no con él pero después de él que mis familias, como los vecinos, los familiares y pues como nombrando a los tíos como en particular que ellos tendrían un rol importante de ser sus familiares de sangre ¿no? y así eh, quedó el testamento, todo lo oyeron, todo bien pero Después los tíos como tomando, y los tíos eran un primo hermano y una prima hermana. No eran matrimonio, sino dos, eh, dos primos, un, ¿no? hermanos, listo. un hermano y hermana. Y ellos eh, con mucho gusto, nosotros nos hacemos cargo, no se preocupen, nosotros les vamos a cuidar y todo va a ser muy bien. Y muy sistemáticamente ellos básicamente apropiaron todos los bienes y eh, las, eh, todos los bienes personales eh, lo que llamaron la, los bienes de la mujer todo, todo dentro de la casa, incluso sus bienes personales todo la tomó la prima o la tía y los terrenos, eh, el, eh, el ganado el tío lo tomó y les dejaron continuar ahí pero como siervos y fue un proceso donde hay una la mamá de Milarepa que era una mujer, una mujer inteligente eh, pero una mujer sin sin poder ¿no? frente al poder de los tíos y Así ellos haciéndose cargo gradualmente llega un punto en que Milarepa y su hermana están trabajando en, el, en la finca, en el campo, cuidando la cosecha, cuidando los animales. En el invierno están ahí haciendo todo el trabajo que se hace. En el invierno están... Eh, creando lana, hilos y, y creando eh, tela y preparando todo a lo largo eh, del invierno. Y se terminan básicamente no solo trabajando como siervos y, y, y privados de sus propios bienes y de su autonomía, sino estando eh, tratado con mucha violencia, violencia verbal y violencia física y Milarepa en, cuando él luego en su vida cuenta su biografía, eh, lo, lo cuenta en términos que, que, que casi no se puede escuchar, muy muy violento, abuso físico brutal, y aquí ya llegamos a un punto en que definitivamente no solo es eh, engaño, sino es explotación totalmente abusiva y la mamá eh, de Milarepa eh, está ahí intentando ver qué hace, qué hace, qué hace. No, no, no, ha, no se ha abandonado, no, no se pone como en un rol de víctima, está continuamente procurando qué hacer y en cierto momento ella convoca una reunión familiar y ahí es donde como tengo el pretexto de hablar de esto con el título Reunión Familiar porque sí ella convocó una gran reunión familiar y lo que hizo es que ella pidió el, la ayuda de su hermano y estaba eh, como usando los, el poco que ella tuvo como apartado y compra eh, cerveza, compra mucha comida e invita y prepara toda una fiesta. ¿Mm? Y cuando la gente viene en esta postura de los invitados, que ya cambia un poquito el planteamiento y las dinámicas de poder, ella es la anfitrión, invita, y todos están incluyendo a estos tíos, y ella sirve a todos como buena anfitriona, y después dice, bueno, pues, ya nos reunimos, es la hora de hablar. y Ustedes todos han escuchado el testamento. Todos, muchos de ustedes estaban. Otros, como han escuchado, todos sabemos cuál era la voluntad de mi esposo. Y ahora, y esto lo, lo hizo cuando Milarepa ya había llegado a la edad de tomar la responsabilidad para cuidar los bienes, digo, mi, mi hijo ya está a la edad que que su papá había dicho que hay que entregarle sus bienes y agradecemos a los tíos de haber cuidado a lo largo de estos años pero ahora ya todos vemos es algo que todos pueden, podemos ver que ya llegó el momento de pasarle sus bienes y fue fue una estrategia interesante que ella estaba básicamente expresando que eh, yo no voy a quedarme ahí acusando y reprochando y, y no difamando, sino exponiendo lo, lo violentos que han sido y lo inadecuado que ha sido esta época de la vida. Estoy dispuesta a cerrar este capítulo, pero pasamos a un siguiente capítulo. Y también hubo un elemento de, de, de llamar la solidaridad de los otros familiares y de los vecinos, del pueblo que todos saben ¿no? hay alguien que, que ha consolidado poder en sus manos teniendo los bienes que le permitía en ese contexto antiguo en Tíbet donde todo, todo esa época fue una eh, un cierto caos, eh, una el imperio central se había deshecho y todo fue basado en poder local. Fue un tiempo de, no sé cuál sería la palabra, de, de, de, de sin, sin ley, o la ley de, de, la, de, de las armas, ¿no? de poder. Y en este tiempo, eh, la, eh, el poder que se había consolidado, los tíos, era un poder, una fuerza violenta, física, de, de, de poder, muy burda, ¿no? muy burda, y ella, frente a este poder, convoca a la comunidad y dice, ok, mira, esto ha estado pasando, todos sabemos, todos hemos visto, pero damos chance a que este abusador, como, pase a otra etapa que ya deje de actuar así, si entrega lo que debe de entregar, vamos a como dejarle ¿no? con, con su nombre, no vamos a estar ahí difamando y reclamando, sino gracias, pero ya, no y, y que ella estaba buscando el apoyo, no solo la empatía, la solidaridad como visible del pueblo. ¿Mm? y en cierto sentido también estaba procurando como avergonzar o hacer que mira ok ya no ya todos vemos hay que ya hay que cambiar la dinámica y ella abrió esta puerta para, para un cambio ¿no? y los tíos definitivamente no pasaron por la puerta no aceptaron esta invitación y se levantaron y empezaron a, a mentir burdamente diciendo esto nunca fueron los bienes de tu esposo eran nuestros bienes que le habíamos prestado que todos, todo el mundo sabía que no era cierto porque ellos habían llegado como migrantes a esa zona o sea ya sabe, todos sabemos ¿Mm? y esta completa distorsión de la realidad frente a personas que saben que esto no es la realidad. Y esto era un momento clave donde o okay, que van a aceptar la mentira y, y apoyar el, el juego y las máscaras que nosotros estamos ahí proyectando ¿Mm? y van a callarse frente a esta total perversión de la realidad o, o van a apoyar a y solidar, mostrar su solidaridad con la mamá de Milarepa y, y los hijos y en este momento De la selva para grabar esta plática, no piensen que salimos durante el retiro, nosotras en el momento que estarán escuchando esto uh -huh. nosotras estaremos continuamente en el retiro, uh -huh. estamos pregrabando para que haya algo uh -huh. en este descanso entre las dos temporadas y salimos uh -huh. como antes de iniciar el retiro, estamos aquí en, en, en el pueblito en, pero ya pasó entonces, la, en, en aquel momento eh, llega la, como una decisión clave. ¿Habrá impunidad o habrá solidaridad? La gente va a decir, sí, claro, totalmente de acuerdo. O, Oye, esperen, no, no era así y lo que pasó en este caso fue que el pueblo se cayó, nadie nadie dijo nada, solo el hermano de la mamá de Milarepa como intentó aquí me dio decir algo, pero todos los vecinos, todos los campesinos, toda la gente simplemente frente a este poder desnudo y abusivo les tenía miedo y se callaron y incluso los tíos en ese momento muy abiertamente los juegos de poder eran totalmente burdos y les dijeron que ustedes no tienen nada todo eran desde antes de nosotros lo era un préstamo a tu esposo que nos devolvió cuando falleció y ustedes no tienen nada y además ya se pueden ir de nuestra casa o sea un despojamiento total y finalmente le, les hace la, como el reto si ustedes son muchos háganos la guerra si son pocos chamanismo o magia negra y esto fue como un momento en que se proclama que esto es un completo, absolutamente irreducible. No hay negociación, nosotros actuamos con total impunidad y ustedes son las víctimas, nosotros somos los con poder y ustedes vean qué hacen. ¿no? En ese momento la mamá de Milarepa todavía sigue intentando algo que no era tan violento, pero ya su discurso cambia, ya está hablando más en términos de, de, de recuperar el poder de la familia, de mostrarle a los tíos quienes somos, pero envía a su hijo a recibir una educación, una educación en poder escribir y aprender una carrera, formarse en una carrera, como aprendiz. aprendiz. Aprende, ser un aprendiz a alguien que tiene algún conocimiento para que él pueda ¿no? poder ganar algo para apoyar a la familia y para que sean alguien ¿no? y su actitud, la actitud de la mamá ya es con, con, con rencor, con venganza con, eh, con querer tomar represalias sí, y con resentimiento pero ella no, has, no va todavía por una, un camino de violencia. Después, y todo esto ya ha pasado en la primera temporada, así que no estoy re revelando secretos. Y si no vieron la primera temporada, pues ahí está colgada. Um, pero cuando Milarepa llega a, a la casa totalmente borracho, cantando, la madre de Milarepa se da cuenta que esto no va a funcionar. Esto, Este camino ya... Y en ese momento algo se rompe en ella. Y ahora sí, ella toma como... Que llega a un punto de total desesperación. Y toma este reto de los tíos que, ok, no, no podemos hacer guerra porque no somos muchos, somos muy pocos pero chamanismo y magia negra, esto sí. Y envía Milarepa a aprender una forma de poder, y la palabra en tibetano para tanto magia negra como chamanismo, este tipo de, de aprendizaje, de conocimiento, la palabra es poder, es la misma palabra que la palabra poder, tu, poder. ¿no? le envía a aprender una forma de poder violento. No, eh, no del mismo, eh, la misma forma de poder, pero un, un, un poder que puede tener efectos violentos, duros, visibles y físicos. Y eh, él continúa impulsado no solo por la petición de su madre no solo por la desesperación que compartía no solo por haber agotado todas las otras opciones sino la madre de Milorepa, Milarepa asegurando que este hijo que se supone que se iba a educar y termina tomando y cantando ahora no ahora él no puede ir y, y desperdiciar esta oportunidad él tiene que tener resultados y como ella lo motiva Ahí se ve como la, la infusión de violencia en su camino. Ella le amenaza. Si tú regresas sin tener, haber adquirido un poder visible que, que puede servir para destruir esta otra familia, yo me quitaré la vida frente a tus propios ojos. Imagina tu mamá que te ha estado intentando proteger y cuidar a lo largo de los años que has sufrido tanto, intentando cuidarte y, ¿no? y a ti y a tu hermana, que te dice esto, y, y tú te despides de ella con estas palabras, ¿no? y ahí, con esta situación de impunidad en el, ¿no? en el pueblo, con los tíos, entonces hay que encontrar otra forma de justicia y Milarepa va y con este, como este, esta determinación con este empuje de su mamá va aprende muy muy bien, se forma, se, intensamente se, se, se forma ¿no? tiene mucha, como, mucha motivación y mucha, ¿no? mucho fervor en su práctica, mucha intensidad y llega a tener la capacidad de usar magia negra, y la usa. Y Milarepa llega al punto en que él realmente ha hecho visible su poder, ha llegado arriba en los juegos de poder porque destruye la casa de los tíos, destruye la cosecha del valle, mata a varias personas más que 30 incluyendo uno de los primos el hijo de, de ese tío M muestra yo soy alguien ¿no? en estos mismos juegos burdos de poder llega un punto en que yo ya ¿qué más se puede hacer él ya ha mostrado una capacidad violenta extrema. Todos le tienen miedo. Quieren matar a su mamá, pero todos dicen no podemos matar a la mamá porque si la matamos a ella, él va a venir y hacernos aún más cosas. Así que, pues primero tendríamos que matarle a él. Y la mamá le envía un mensaje, no vengas. No vengas a casa, no vengas aquí, cuídate mucho porque te van a matarte a ti y luego a mí. ¿Eh? Y ahí lo que más anhela ver a su mamá ni puede hacer después de toda esa violencia. ¿Eh? Y en este, en este punto eh, Milarepa tiene este, ¿no? este increíble cambio interno en que si nosotros contemplamos cuando, cuando los, lo, la, los conflictos llegan a un punto en que las, uno no puede salir desde detrás de la trinchera porque te van a tirar balas aunque quisieras, no y tú no puedes permitir que se te acerquen porque te van a matar, es una, es una como son posiciones realmente, eso sí son, es, han tomado una, un posicionamiento totalmente irreducible, mm. irreductible, mm. irreductible. Mm. ¿Qué hacer? Mm. Y no quiero, eh, no quiero revelar las mm. sorpresas que nos esperan, mm. En la segunda temporada, sí, Milarepa, cuando terminamos la primera temporada, Milarepa había llegado con Marpa, había realmente reconfigurado mucho dentro de él, pero seguía con una un enorme anhelo de ver a su madre. Y cuando le vimos, está a punto de regresar a su lugar natal en búsqueda de, de volver a verla y sí en la segunda temporada hay, eh, sí continuamos con eh, este, eh, eh, toda la situación familiar y sí hay cambios muy sorpresivos que cuando vemos que pasa como nos preguntamos cómo él, cómo él puede hacer esto cuando retoma contacto con varios de los familiares, ¿no? esto es para después, ¿no? pero Aquí lo que nosotros podemos sacar como, como una fuente de reflexión es eh, para nosotros cuando hay eh, conflictos familiares, eh, uno es eh, el terrible impacto de callarnos eh, frente al abuso. Y, eh, yo creo que no solo en los pleitos familiares, sino en muchas formas de abuso que podemos ver en la sociedad, abusos de poder, dentro de la familia, fuera de la familia. Eh, nosotros desaprovechamos del poder de la unión, el poder del colectivo o de la colectividad, el poder de la solidaridad, al callarnos. Y sí, hay situaciones en que uno tiene mucho miedo de que uno mismo va a ser el blanco si uno expresa su desacuerdo y que para protegernos nos callamos. Pero en la situación en la historia de Melarepa sí vemos cómo se genera una situación de total impunidad por el silencio. No que la impunidad se genera colectivamente entre todos los partidos ¿no? y esto no es una llamada de ir y, y como, como hablar de todos los abusos sino sí es algo que realmente reflexionar eh, la responsabilidad que nosotros tenemos al callarnos y el hecho de que nosotros muy rápidamente somos cómplices porque situaciones de impunidad no están generadas solo por un lado. Es un conjunto de condiciones entre las cuales nuestro silencio es una. Y si nosotros estamos en, en reuniones familiares y estamos queriendo tener algo de una plática en Facebook a que podemos usar, podemos estar atentos a ver en qué momentos nosotros eh, vemos que alguien está siendo lastimado, estando menospreciado. ¿Y cómo nosotros estamos manejando la voz o el silencio? ¿No? Y si nosotros sentimos que nosotros estamos en una posición vulnerable, entonces, ¿cómo sería? Eh, ¿Cómo cambiaría para ti eh, poder vincularte o poder sentirte respaldado de otros? Y aquí mucho del miedo que tenemos frente a poder eh, y sobre todo frente a poder abusivo es la sensación de estar solos o aislados. ¿Y cuál es el enorme poder de vincularnos, de conectar? de poder respaldarnos. ¿no? Y simplemente de tener esta óptica cuando hay pequeños pleitos y ver en qué sentido, no solo mi empatía, sino mi, algo más activo, mi solidaridad ¿no? con una persona que está ¿no? sintiéndose lastimado o estando lastimado, cómo podría cambiar la dinámica. Otro elemento absolutamente clave en la historia de Milarepa que permitió que él, a pesar de él mismo convertirse en embusador él mata a, a personas que no tenían nada que ver con este conflicto porque estaban ahí ¿no? en la casa, en una boda ¿no? festejando la boda de alguna de estas personas ¿no? como los ¿no? Los, las familias, los, los niños, lo, lo, los esposos o esposas de, ¿no? de personas que simplemente aceptaron una invitación a una boda. Y ahí ¿no? destruye las vidas de todos ellos, destruye la cosecha de todo el ple pueblo. ¿no? Mm. Y aunque sí el pueblo cayó, muchos mostraron de manera oculta su solidaridad o su empatía, o les dijeron, ah, sí, sí, los tíos son muy malos, pero oculto, no abiertamente, no enfrentando abiertamente, ¿no? En esta, después de esa reunión familiar que la mamá de Milrep había convocado, nadie dijo nada cuando los tíos estaban, pero luego como mostrar, ah, como no te preocupes, no llores, o ah, qué pena, ah, qué horrible, qué terrible, pero nada de, ¿no? de, de expresión abierta. Eh, pero en este, en esta situación, cuando se llega al, al punto límite, todo se cambia, reto continúa tomando, como, realmente tomando represalias guardando un resentimiento con una intensidad que le permite como dirigir la fuerza de su mente, y la fuerza de su manipulación de los elementos a través de la magia negra, en el cuento, a través del chamanismo, llega a este punto en que nosotros no podemos decir que Milarepa sigue siendo víctima. Él está matando, él está siendo el violento. ¿No? no Ahí, como todos okay. los roles y las identidades, realmente las hay que cuestionar, porque seguramente Milarepa, ¿no? y como él lo presentó a diferentes personas después, sí, yo fui muy como maltratado, abusado, nos robaron, nos maltrataron, el víctima, ¿no? pero después sus acciones no son acciones ya de víctima, sino de victimario esta manera en la que las identidades se congelan, se ven brutalmente aquí. ¿no? Pero después él llega a este punto de él haber como llegado a un punto extremo del manejo de la violencia, ¿no? ¿cómo es que él logra salir de esa posición? ¿Qué es que le permite salir? Y aquí otro elemento que yo creo que cuando Estamos mirando estas situaciones de conflictos o de pleitos o de abuso de poder que es imprescindible para nosotros este acordar la bondad latente en cada ser. Que aunque lleguemos a un punto en que esto no es lo que se está manifestando o expresando, aunque los tíos mismos se vean te personas terribles. La confianza en el potencial de transformar. La confianza que detrás de todo, las personas son rescatables. Aún los peores siguen siendo rescatables. Y el hecho de que alguien vio a Milarepa como rescatable, fue lo que le permitió salir. ¿No? Y yo creo que cuando nosotros estamos, sentimos que, que, que hay pleitos y hay posicionamientos en, dentro de la familia o en la sociedad donde esta persona no se puede perdonar lo que hizo, esta persona está completamente ¿no? monstruoso y horrible. Si nosotros continuamos con este... No, estas trincheras de, de que donde estamos nosotros aumentando nuestro miedo frente al otro y también estamos tratando al, al otro como una persona desechable. ¿Cómo salimos de esto? Este planteamiento no tiene salida, solo se puede reconfigurar el planteamiento con base en que podemos reconfigurar nuestra relación con las personas en la familia cuya conducta nosotros quizás vemos como reprensible o detestable, ¿cómo nosotros podemos ver desde otra óptica cuando nosotros retomamos eh, contacto con una base que a lo mejor no se ve, que, que casi no se cree, pero internamente si seguimos guardando dentro de nosotras la confianza, en la capacidad de cambiar y la, la confianza en la semilla de bondad que cada ser tiene. Esto, esto fue en, el, en la historia de Milarepa, esto, es, esto era la puerta por la cual él pudo salir. Que él mismo pudo creer y escuchar ecos de otros que si tú eres rescatable, vas a tener que hacer mucho para cambiar, pero es posible. Y una eh, tarea que yo tengo para ustedes eh, durante los intercambios eh, en situaciones eh, de conflicto o de pleitos familiares eh, es de aplicar esta óptica a las personas que tú ves como realmente los malos, los horribles, los terribles, los que están destruyendo la sociedad, los que están destruyendo la familia, los que son realmente horribles. ¿Cómo cambia tu manera de reaccionar cuando te recuerdas? ¿no? Tú te recuerdas activamente. Esta persona es un ser humano. ¿no? Tiene ¿no? Una, ¿no? Una, un anhelo continuo de dejar de sufrir. Tiene identidades congeladas, tiene confusión, tiene muchísima contradicción interna como cualquier otro ser humano. Como un taxista Maya nos dijo, quien nos trajo aquí hoy, cada persona es un mundo completo. ¿no? Y esta otra persona ¿no? que vemos tan horrible es un mundo completo con experiencias de dolor, con a, a, seguramente ha estado, a, se ha sentido muy lastimado, menospreciado, desprestigiado, o detestado, inseguro, carente, y ahí está luchando de forma confundida como todos nosotros para recuperar alguna, no alguna, algo. en el, el punto en que llegó llegó pero el camino hacia atrás sigue existiendo y que cada persona tiene esta capacidad de amar latente o, ¿no? o limitado o condicional pero la capacidad tiene y si podemos dejarle espacio para que crezca para que no para que tenga aire para que alguien crea que tiene la capacidad de cambiar, la perpetuación, ¿no? el ejercicio de violencia, violenta a la persona que lo hace. Es doloroso, ¿no? y en, estoy segura que en la historia de la historia personal de muchas de las personas que nosotros pensamos y han, ¿no? han hecho cosas terribles, hubo momentos en que ellos mismos hubieran querido salir, hubieran querido tomar otro camino. ¿no? Nosotros podemos, en los eh, intercambios que tenemos con familiares que quizás todos ven como el malo, si nosotros podemos recuperar algo de esta confianza en la otra persona, es, es, una, es un experimento de ver si tú dentro de ti ¿Puedes ofrecer este, esta posibilidad de, ver, de estar visto como una persona bondadosa? ¿Cómo esto reconfiguraría la situación? Y yo creo que el ejemplo de, de Milarepa nos eh, da mucho material que nos reta, que no nos ofrece respuestas fáciles, pero es material que nosotros cada quien puede sacar muchas reflexiones, ¿no? Y ahora quiero continuar con el nuevo formato que hicimos la semana pasada, invitar a las mojas aquí en esta sofá para continuar y, y ampliar la reflexión. Un tema que a mí me habla mucho es esta expresión de cómo se van desarrollando las situaciones en la familia hasta que llega un punto en el que parece que se, todo se cataliza ¿no? y uno siente que la acción a tomar es que no hay otra opción que, que actuar así y, y pienso que precisamente en estas reuniones familiares algo que nos puede servir mucho para empezar a responder de otra forma ante los conflictos es justamente estar como muy alerta de no caer en esas posiciones irreductibles, de internamente observar cuando vamos acercándonos a ese tipo de, de perspectivas a ese tipo de maneras de, de pensar que nos van como poniendo en, en unas trincheras tan sólidas que nos van acercando a, a tener esa postura ¿no? de que eso no lo voy a permitir, que es súper fácil en las familias, bueno, Las frases están ya, y las telenovelas nos dan mucho de eso, promueven mucho de este y jamás en mi familia se escuchará esto mientras yo esté viva entonces sí que quizás no hacemos así externamente pero internamente sí vamos tomando esas personas entonces sí a mí me... en esta historia que acabamos de escuchar en esta presentación esto de cuidar de no ser un factor que lleva las situaciones conflictivas a posiciones de realmente en donde se cierran opciones ¿no? sino justamente identificar cuando ya estoy yendo hacia allá o estoy contribuyendo a que las cosas vayan hacia allá Sí, y este punto exactamente creo que requiere una apertura de uno mismo de ver otras perspectivas uh -huh. y a veces creo que también esas otras perspectivas puede ser que necesitamos recibir puede ser de personas que no están ahí en, adentro del mundo pero puede ser que de amigos o que personas que no conocen todas las dinámicas o tienen un poquito una distancia de, de todo lo que pasa de, de las reuniones familiares que pueden darnos un poquito otras perspectivas para que nosotros podemos también, porque muchas veces como estamos adentro y como fijo en nuestra posición es muy difícil de... queremos ver otra salida pero ni, ni lo vemos realmente y yo creo que a veces sí ayuda mucho que otras personas sí tienen distancia y, y puedan ayudarnos pero este quiere de nosotros un momento de okay, abrirnos a gente exactamente que no están adentro en eso ¿no? yo okay. pienso que este puede ser algo que puede también ayudar si una está abierta y quiere cambiar que busque que ayuda en personas okay. que no están adentro y decir la situación y describiendo y de, ¿Qué, qué, qué son tus las opciones que tú ves ¿no? ¿Cómo, cómo puede no quiere salir ahí no con personas que también están en este trabajo interno de querer tener más consciente ser más sana más ¿no? contribuir más parte más positiva. así que creo que aquí como amigos y amigas virtuosas en este sentido que sí que ayuden de ver otras perspectivas ayuda mucho Puede ayudar mucho. Y yo creo que también, además de apoyarnos en los amigos, como tú dices, ¿no? Que si nos pueden dar otra perspectiva diferente, también como nosotros mismos, no buscar, ser un agente de cambio dentro de la familia, o sea, como empezar nosotros mirando como un agente de cambio en la familia, ¿no? Que a veces nosotros no estamos involucrados en un conflicto pero podemos como ver que ya está el nudo, como ustedes dicen, hecho entre dos partes de la familia nosotros buscar cómo podemos acercarnos a ambas partes y como ser un poco conciliador o abrir, hacernos como el amigo ese que tú quieras ser, pero dentro de la familia, ¿no?, para apoyar. y Yo creo que si nosotros vamos cambiando un poquito la mentalidad de tengo que estar en este bando o en este bando, que es lo que hacemos regularmente, porque yo me voy a poner una posición un poquito neutral y voy a abrirme un poquito a ver la perspectiva de, de los dos lados qué yo puedo hacer, qué, qué elemento adicional para romper el nudo puedo yo aportar también Entonces, no, y también otra parte, no, no totalizar tanto, ¿verdad? a veces como que totalizamos toda una situación muy completa y todo es total así, no es así como nosotros mismos, yo creo que aparte del trabajo interno también que hay aquí muy involucrado ¿eh? nosotros mismos, ¿qué hacemos en esta situación? como nosotros mismos ponemos parámetros, ¿no? Porque está pasando esto, yo estoy totalizando, me estoy inclinando de este lado, estoy, ¿por qué, qué? yo puedo hacer como yo? Como uno puede ser pero uno mismo a veces en su interpretaciones y en juego que uno hace dentro de la familia, ¿no? Y cambiar para un rol como un poquito más conciliador. Y buscarlo así, como tú dices, apoyo los amigos y todo eso, ¿no? Y en este de totalizar, eh, pienso que también aquí viene también este que Venerable Dancho estaba diciendo de cuando vemos que estamos viendo la persona fijo, ahí vea que este, este ya es ignorancia, ¿no? Ahí como entra ignorancia porque no, ni yo ni las otras están fijo y solamente una persona solamente siempre malo siempre así, siempre, ¿no? Cuando, surgen esto, estas ideas que siempre es así y siempre podemos darnos cuenta que este, este es ignorancia, exactamente esto no que ahí también como tratando como tú dices como la sabiduría interna de tratar de verlo un poquito diferente uh -huh. Nos vemos en la siguiente semana, cuando eh, retomamos eh, la vida de Milarepa y empezamos a descubrir lo que eh, Milarepa descubre en su casa natal, en toda la, la situación eh, que le espera ya. Eh, esperamos que sea muy sorpresivo para ustedes. Gracias.